Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube, por supuesto. ¿Cómo están? Bueno. Vamos a ver esta replay entonces que nos trae el señor Muña. Bien. El, el señor Muña que está con su Badger. Partida de tier 10. Bien... Um, ok. Contra tier 9 y tier 8. Acá Muña tiene mucha ventaja, muchísima ventaja, tanto, o sea, Muña como en los Tier 10, quiero decir, ¿no? Super Conqueror, Fodge, 140, IS-4, IS-4, vaya, si tiene ventaja. Eh... Andás a ver cómo van a hacer para penetrarlo <ríe> al Badger. Eh, así que, bueno, vamos a ver cómo lo va a ver si hay um, artis no hay artillería, ya está. esta es partida de Munia seguramente está hecha a pedir de boca para el señor Munia ahí empiezan a mostrarse. BK-100 abajo BK-100 tirando la pena, no le va a hacer nada, ya te digo Munia que tira ahí, a ver qué onda se asoma un poquillo La oruga nomás adentro El BK100. Otro daño crítico, pero sigue haciendo. El Tortoise le tira PCR. Muña está tirando AP. El Tortoise se la clava. Está intentando bajar eh, el cañón del BK100. Adiós, BK100. Ahora, no entiendo, no digo... Te están pegando en la cúpula del comandante. Un tiro, dos tiros, tres tiros... Vete, pero vete de ahí, o sea, andaste, no, no te quedes, becasien querido. No te quedes ahí, no, no, no ¿por qué esa, esa obsesión con seguir recibiendo daño y seguir, y seguir, y seguir? Te comiste un tiro, te comiste dos, ya está, vete, vete de ahí. Ahí tiene la partecita... No le pudo entrar Ahí sí le está tirando ya a PCR, Munia Avanza a ocupar posiciones más Tiene que estar él ahí eh, En primera línea Está con un Badger, es duro La recarga del butcher es hermosa Ahí en la ametralladora le entran Todas al Tortoise Más tirándole oro, mira toda esa parte Y arriba en el morrito ya está, listo, adiós Justo lo mueve <ríe> Muña lo miró para atrás como diciendo Que me muevas, querido El 50TP eh, que, que es pollo, seguramente el 3, 2, 1 Abajo siempre Centurio Acton X también que le muestra el chasis, no entiendo, me encantaría saber por qué. Bien, bien, bien, bien, perfecto. Adentro se queda quieto. Pero es que yo cuando juego con esta gente no, no me pasa eso, no me pasa que se queden quietos. A mí todo el tiempo se me están moviendo para adelante, para atrás. Tiger 2, que ya está, estás en el horno, vete de ahí Le el lateral, por supuesto, claro ni hablar. Intenta, intenta por lo menos huir de ahí El Tiger, de alguna manera Ojo, el lateral, exactamente bien. Perfecto, muy bien, Munia Sabiendo que estás despoteado, seguramente el lateral tiene tiro Ahí se la juega, pasa Por más que haya uno o dos, le van a tirar y bueno, ya está Ojo el que pase para ahí Porque estaban yendo un par de aquel lado Ahí está Pero mira el mapa, hijo mío Y ese 4 querido, mira el mapa Muni ahí. 32, Dios. Está todo a pedir de Muni acá. Le pasa que, bueno, acá está medio complicado porque está rodeado. Le este pasa que tiro que tira y tiro que penetra. O sea, Superconqueror adentro. Oh, y eso no sé dónde pegó! no sé si... Superconqueror! ¡Chau, su pollo! Eh, bueno, quedan Foch, el Centurion, el CDA, el South, el Ferdinand, el RHM, el Wansur. Bueno, pasa que con estos tanques, realmente siendo top tier, tenés que ir a hacer esto, tenés que avanzar. 8200 de daño, 2720 de bloqueo. Fíjense, a ver, qué cosas podemos rescatar de, por el momento de esta replay. Eh, el hecho de asumir el rol que tenés que tener cuando tenés un tanque de este calibre. De este calibre quiere decir de este, por ejemplo, de esta. Este blindaje en este caso, no quedarte en una segunda línea, no quedarte campeando como hacen algunos. Sos top tier con estos tanques. Tenés que ir al frente, chicos. Vayan al frente, les pedimos por favor. El resto que no somos top tier a veces ahí lo está buscando. No lo encuentra. Guarda Muña, no te me vayas a caer, querido quilmeño. Encima Muña, tengo. Eh, tenemos la, la, la, la casualidad y la suerte de vivir eh, relativamente cerca vi aquí en Quilmes también Munia Ahí está el Wansu querido Adentro A Troden, a Troden, a Troden el Wansu se la clava con AP Muy bien, el señor Wansu perdida adentro, sopollo El cañón de También Troden Un rebote ese Wansu Es muy, muy troll Es muy troll, chabón te hace esos rebotes. A veces te saca esos rebotes mágicos que vos decís. Es mágico, pero sí, sí, es así. Chau, adiós. Rebotaste, rebotaste, macho. No queda otra. Eh, El RHM. Sí, se muestra, se muestra. Y después sale. Adiós. 10.000 de daño, 4.090 de bloqueo, chicos. Esto es carrear una partida con un top tier. Así se hace, así se debe hacer, chicuelos. Así me gusta cuando. Cuando un top tier juega un, un tanque de este estilo, tenés que ir al frente, tenés que ir. O sea. No, he, he visto Batcher en tercera línea haciendo top tier y vos decís, loco, pero yo tengo que ir con mi Tiger 2 a enfrentarme contra un Super Conqueror, contra un Centurion en Action X y yo voy con. Con mi Tiger 2 o voy con el Defender y decís, uy, me van a hacer repollo, chabón. Bueno, es así. Cada uno tiene un rol dentro del juego y por lo menos. Para mí, siempre digo lo mismo, esto es totalmente eh, subjetivo y es mi forma de ver el juego. Yo creo que los tanques se deben usar así de esta forma. Los que tienen esta característica, caso este, caso ShotPancer E100, eh, alguna que otra vez me habré quedado campeando con el ShotPancer E100, pero para ver qué onda, sinceramente, para ver más que nada la precisión y ver cómo funciona el cañón de lejos, y te das cuenta que no está hecho para eso el cañón. El cañón está hecho para justamente estar ahí, a, como hizo el Butcher. a 50, 60 metros, 40 metros, no más que eso. Eh, y lo que tiene este tanque es el tema de la recarga, que es muy buena. Tiene una excelente penetración. A ver, vamos a ver el tema de la penetración con AP 272 y 320 con APCR. Y casi que le vas a entrar a cualquier cosa. Eh, pero la verdad es que que actuó muy bien Muña en el sentido de no quedarse atrás, de asumir su rol de, de, de top tier, digamos, ¿no? Y eh, bloquear mucho daño. O sea, bloqueó 4.090 de daño. Eso es, aunque ustedes no lo crean, es daño que podría haber recibido otro tanque. Bien, y 4.090 son dos batchers, porque tiene 2.100 de vida, 4.200, más o menos por ahí anda. Son casi la vida de dos tanques, ¿entendés? ...que eh, él asumió ese daño... ...bloqueó ese daño, mejor dicho... ...y eh, restó daño de sus compañeros, ¿ok? Entonces, en ese sentido... Está, ...está muy bien jugada esta partida... ...la verdad que no tengo ninguna crítica para hacer... ...porque, sinceramente... No la, ...no la veo... ...creo que hizo... ...por lo menos a mi entender... ...hizo todo bien, hizo lo que yo hubiese hecho... ...en el momento que tuvo que girar el tanque... ...porque venía el T-34... ...¿T-34 era o el T-32? ...T-32 de atrás... Eh, giró el tanque No hizo como el IS-4 Que se mandó en ese pasillito Que tenía eh, al, al Tiger Creo que era de aquel lado Y después tenía al T32 Y al, y al Centurion Me parece que era o al, Sí, al Acton X Que estaba de aquel lado Entonces en ese sentido Hay que tener mucho cuidado Mucho ojo Y mandarse siempre Mirando el minimapa Y mirando por los pasillos A ver quién va y quién viene Pero bueno, chicuelos Espero que les haya gustado esta replay con el voucher aquí del señor Muña. Muchas gracias al señor Muña por enviarla y seguramente nos estaremos viendo en la próxima. Gracias, suscríbanse al canal. Abajo le dejo todas las redes sociales y nos vemos en la próxima. Chau, chau.